Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Pineda, más conocido como el Profe Henry. Y queremos desearte desde aquí, desde este canal, una feliz Navidad. Que la pases súper bien en compañía de todos tus seres queridos, de tus amigos, de tus seres amados, en comunión y en amor. Y sobre todo recordar el motivo, el verdadero motivo de la Navidad. Y es reconocer ese amor divino, ese amor derramado del Padre a través de la persona de Jesucristo nacido allá, en Belén hace unos dos mil años atrás. Que ese amor sea permanente y sobre todo poder ofrendar nuestro corazón y nuestra vida a Él. Aceptarlo como Señor y Salvador va a ser nuestro mejor regalo de Navidad, que nosotros podamos ofrendarle al Padre Eterno. Cuídate mucho y que tengas una linda Navidad.